Bienvenidos mentes brillantes, bienvenidos a Aprende con Daria, yo soy Daria, en el video de hoy otro video de la gramática alemana básica vamos a conocer un nuevo grupo de artículos llamados los artículos posesivos para poder decir algo como mi madre se llama tanto, los kids. Primero conectemos nuestra nueva materia gramatical a lo anteriormente adquirido hemos revisado los géneros en alemán y el grupo de artículos definidos y a esta materia ahora se agrega el artículo posesivo. Si es tu primera vez en el canal, bienvenido acá el enfoque es el estudio del alemán y aprovechar el proceso de aprendizaje al máximo si es una temática que te interesa haz clic al botón suscribir y a la campanita para recibir el aviso de últimos videos y vamos con la materia de hoy en un video anterior hemos aprendido que la lengua alemana tiene tres géneros. Un sustantivo en cualquier género siempre va acompañado de un artículo, que es el grupo de palabras acompañando a un sustantivo y con cierta responsabilidad de reflejar información sobre ese sustantivo. Puedes revisar el video anterior para que te quede bien claro esa temática. Vamos a ampliar ahora este conocimiento en agregar un nuevo grupo de artículos. Que son los artículos posesivos. ¿Ya yeah, qué significa artículo posesivo? Posesivo se ve como poseer, ¿no es cierto? Y de ahí mismo proviene porque los artículos posesivos describen una pertenencia. Los artículos posesivos describen una pertenencia. Para hacer esto más entendible, un artículo posesivo sería... Mi. Tenemos diferentes artículos posesivos porque para cada uno de los pronombres personales necesitamos un artículo posesivo diferente porque es otra situación decir mi lápiz, mi auto, mi cuaderno que una situación en decir tu auto, tu cuaderno. Tu lápiz. Y así continúa para cada uno de los pronombres personales la aplicación de otro artículo posesivo. Vamos a tomarlo uno a uno, vamos a partir con el primer pronombre personal, que sería ich, y su artículo posesivo correspondiente que es mi. En alemán, mein. Para entender ahora su aplicación, vamos a hacer la siguiente cosa. Vamos a ponernos un ejemplo para cada uno de los géneros en alemán y vamos a revisar ¿Cómo funciona la aplicación de este artículo posesivo? Palabra para el género masculino, Der Vater. El padre. Der Vater. ¿Cómo puedo decir ahora mi padre? Sería mein Vater. Mein Vater. Género neutro. Neutrum. Palabra de ejemplo. Das Kind. El niño. Das Kind. Para decir mi niño sería en alemán mein Kind. ¿Y qué se puede ver aquí? Exactamente tenemos la misma palabra para el género de una palabra en masculino y en neutro. Y efectivamente así funciona. Se comparte una misma forma para dos géneros diferentes. Vamos a ver ahora cómo continúa para el género femenino. La palabra de ejemplo, ti La madre. ti Para decir mi madre, meine Mutter. Acá podemos ver que se agrega una e a la misma versión de la palabra anterior y para efectos de tener todo el conocimiento completo veremos una palabra en plural ¿Qué pasa cuando son varios? y veremos cómo la aplicación del po artículo posesivo funciona aquí Por ejemplo, die Kinder, los niños y para decir mis niños sería mine Kinder ¿Y qué sucedió aquí? Otra vez la misma forma y así funciona. Tenemos maine siendo para un sustantivo en femenín, en singular y además también para todas las palabras en plural cuando tenemos más cantidades. La noticia positiva en los artículos posesivos es que tienen solo dos formas y son formas compartidas para diferentes géneros y también en el caso del plural es compartido con la con palabra en femenino. Para llevar ahora ese conocimiento teórico nuevo, un poquito más a la práctica, veremos algunos ejemplos de una frase más armada. Utilizamos primero una palabra nuevamente en el género masculino y vamos a decir Mi padre se llama Andreas. Mein Vater heißt Andreas. Un ejemplo para palabras en Neutrum. Mi auto es grande. Mein Auto ist groß. Mein Auto ist groß. Ejemplo para el género femenino. Meine Tasse ist klein. Mi taza es pequeña. Meine Tasse ist klein. Y finalmente para palabras en plural, tomando el ejemplo de los niños. Meine Kinder haben Hunger. Mis niños tienen hambre. Meine Kinder haben Hunger. Esto es toda la magia que contienen los artículos posesivos. Aquí ya está el patrón. Que serían dos formas de los artículos posesivos, una compartida para palabras en masculino y neutro, y agregando una e para palabras en feminino y también para palabras en plural. Espero que te gustó este video. Si te fue de utilidad, dale un like al video. Y nos veremos en el siguiente video. Bis zum nächsten Mal.